Bueno. De qué puedo hablar? En de YouTube En The Breath of the Wild. Nana. Open your eyes. Cronología de Zelda. Ahora, hoy yo voy a dar mi opinión sobre dos juegos. The gif of Zelda Ocarina of Time, un juego antiguo de la era de 64 que literalmente revolucionó la franquicia llevándolo al cielo 3D el cual fue un genial y épico juego Hi, my name is Bobby Ya pues, voy a opinar sobre estos dos juegos Zelda Ocarina of Time y The Legend of Zelda Breath of the Wild un juego actual que salió por Nintendo Switch en marzo del 2017 fue uno de los primeros juegos en los cuales salió junto con Nintendo Switch ambos juegos fueron épicos, yo los he probado, los he pasado Ocarina me lo he pasado una vez, pero con eso me basta Fue un épico juego, valió la pena, me recorrí un 86% ya, Y también me falta el otro de The Zelda Breath of the Wild tiene su punto bueno, es el igual que sus puntos malos, igual que Ocarina of Time La opinión de Zelda Breath of the Wild Lo bueno de todo Legend of Zelda Breath of the Wild es que es un juego de mundo abierto Hiper grande, hiper inmenso, más su expansión que son con los dos DLC Pero los que no sepan de DLC es una pequeña expansión del juego, el cual se tiene que pagar y es, y es descargable No tiene incluido con el juego Ambos fueron épicos Primero, cuando of se lo consideraba como la joya de la saga de The Legend of Zelda Pero ahora llegó su nuevo Parece que alguien mejor que él. No yo Jeff of Zelda Breath of primero de los puntos buenos de ambos juegos. En Ocarina of Time los, los puntos buenos son los mapas grandes, y fue la introducción de Pona, uno de los compañeros más leales de todo, de Link, de la mayoría de la saga. Lo acompaña y lo ayuda cuando necesita ir de un lugar a otro rápido, ya que es un caballo para los que no lo sepan, los que no están absolutamente nada familiarizados con la saga de series no, de No fue se vienen unos elementos que también fueron introducidos en otros videojuegos como en el Into the Past en el cual vino el Hoodshot Es un gancho en el cual Link se puede sujetar de algo y de, se puede jalar para llegar a lugares donde están lejos Algo que se introdujo en the of the Ocarina of Time El martillo también se introdujo en el Into the Past, un martillo diferente El Ocarina of Time es un martillo legendario utilizado por los Goron que se utiliza para vencer a Moldora, uno de los tantos jefes pero eso es un poco de spoiler por otra parte uh -oh, me pasé